Global Energies, Sociedad mejorada. Nación Global Energies, Sociedad mejorada. Es la oportunidad, no es el desafío. Somos una misma raza, la gran familia mejorada una sola familia somos sociedad mejorada es la oportunidad, es el desafío somos una misma raza esto es así, claro que sí es para mí, claro que sí también para. Juntos todos de la mano. Esto es así. Claro que sí. Es para mí. Claro que sí. También para. Juntos todos de la mano. Es la oportunidad es el desafío una sociedad mejorada una raza unificada una familia que se ama una especie confiada en el amor amor juntos todos de la mano una sociedad unida que se ama y se Esto es así, claro que sí, es para mí, claro que sí, y también para ti. Juntos todos de la mano. Esto es así, claro que sí, es para mí, claro que sí, y también para ti. Sociedad mejorada, una raza unificada. Ah, yeah. One, two, yeah. wow. Sociedad mejorada, raza unificada, una familia que se ama, sí, sí.